Después de que ferry Wap sacara los exitosos sencillos de Trap Queen, 679 y My Way y registrara más de 5.8 millones de seguidores en Instagram, 747 mil seguidores en Twitter y 3.2 millones de suscriptores en YouTube. ¿Cuál es el producer que quieres trabajar con que Artist, yeah, Gucci Man y producer, Mare. Después de que Ferry Wap obtuviera dos nominaciones a los Grammy y colaborara con gente como Fifth Harmony, Lil Dicky, Nicki Minaj, French Montana y por supuesto Drake, por nombrar algunos. You know what I'm saying? That's Drake, man. He, I I, I mean, the first time when I talked to him, I was like, yo, no me. Like, Después de que Ferry Wap tuviera a todos en internet preguntando qué le pasó a su ojo. Fetty Wap okay. like okay, cool. parece haber salido de la nada, controlando todas las estaciones de radio durante bastante tiempo cuando saltó a la escena mainstream a finales de 2014 con su exitosa canción Trap Queen. Continuaría siendo parte de la clase de Double Excel Freshman de 2015 y sus primeros cuatro singles entrarían a las listas de top 10 de Hot Rap Songs simultáneamente, convirtiéndose en el primer rapero en lograr esto en la historia de las listas. Es justo decir que otros raperos han tenido un total de cuatro singles en el top 10 a la vez. De hecho, 50 Cent llegó a tener hasta 5 canciones. Pero Ferry es el primero en tener sus primeros 4 singles en el top 10 simultáneamente, por lo que el hombre es oficialmente parte de la historia. Continuaría siendo nominado en los premios Grammy de 2016 por su canción Trap Queen en dos categorías separadas. Mejor canción de rap y mejor interpretación de rap. Parecía que todo iba viento en popa para Ferry, quien lanzó otro éxito con la canción Jimmy Choo en febrero de 2016. Pero desde 2016 parece que Ferry ha estado bastante callado. Parece que su desaparición del centro de atención ocurrió más rápido que su ascenso a la fama. Y hay muchas personas que se preguntan en qué anda el hombre y pues yo estoy aquí para contarles esto y más en la nueva serie del canal llamada ¿Qué hacen ahora? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije, esto es que hacen ahora la serie en donde les cuento lo que pasó con los artistas que encontraron la fama y la fortuna y de pronto dejamos de escuchar de ellos y como es la serie de estreno del canal también es la semana de estreno en donde los estoy atascando con este tipo de videos ya hice un video en designer en 69 y jk que si no han visto no olviden verlos después de terminar con este video y varios de ustedes me habían pedido que hiciera un video en fairy wap y por fin aquí lo tienen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 Ferry Wap es Willie Maxwell y nació el 7 de junio de 1991 en Paterson, Nueva Jersey. Nació con glaucoma en ambos ojos y desafortunadamente los médicos solo pudieron salvar uno de sus ojos, lo que lo llevó a tener una apariencia muy distinta que podía haberle beneficiado. Después de interesarse en la música en 2013, Ferry comenzaría a rapear, pero también empezaría a cantar en sus canciones poco tiempo después, porque quería hacer algo diferente. Parece que esa fue la decisión correcta porque su canto y su rap le dieron suficiente reconocimiento como para dominar prácticamente las listas de billboard por un buen tiempo. El debut comercial de Ferry, Trap Queen, se grabaría en febrero de 2014, pero no captaría la atención del mundo de la música convencional hasta noviembre de 2014. Ese sería el mismo mes en que firmaría con hundred Entertainment y lograría un acuerdo de distribución con Atlantic Records. Su momentum continuaría después de aparecer en La Freshman de Double XL de 2015 junto a Shai Vince Staples y The Love por nombrar algunos. I'm y continuaría lanzando hits absolutos como 6,7,9 y la canción My Way que eventualmente sería remezclada por Drake, esas dos pistas junto con Trap Queen llenarían la mayoría de las estaciones de radio y las pondrían en los clubes, antros o discos casi todas las noches. Ferry lanzaría su cuarto single again que haría historia siendo que fuera el primer rapero en la historia de Hot Rap Songs Charts en tener cuatro de sus primeros singles simultáneamente en el top 10. Trap Queen estaría en el número 2, seguido de My Way en el 3, 679 en el número 5 y la canción Again en el número 8. Todo este éxito inmediato llevaría a Ferry a lanzar su álbum debut homónimo, Ferry Wap, el 25 de septiembre de 2015, que debutaría en el número 1 de los Billboard 200 de Estados Unidos. Continuaría lanzando dos mixtapes, uno en colaboración con French Montana y otro con Su Gang, titulado Su 16, que incluía a los buenos amigos de Ferry, Monty y el ex Remy Boy P. Dice. Ferry continuaría apareciendo en la canción de Lil Dicky, Save That Money, y vería otro gran éxito en Flex, The Fifth Harmony, en 2016, junto con su propio sencillo, Jimmy Choo. El año 2016 parece que fue un gran año para Ferry, quien sacaría otro mixtape e incluso tendría un juego de carreras para Android y Apple, aunque intenté buscarlo y no pude encontrar la versión de Ferry. Tal vez lo bajaron. Tan rápido como Ferry apareció en escena, parece que así de rápido simplemente desapareció. En 2017 sacaría las canciones Way You Are con Monty y la canción Flip Fun. Y también aparecería en la pasarela para Philip Plein durante la Semana de la Moda de Nueva York. Ferry también lanzaría un mixtape Lucky Number 7 el 7 de junio de 2017 y algunos singles más. Además de colaborar en algunas canciones, aunque ninguna parecía captar la atención de los medios de comunicación tradicionales de la forma en que lo hizo Trap Queen, pero todavía estaba publicando música de manera regular. Ferry actuaría en varios festivales como Sunfest en West Palm Beach, Florida, RBC Bluefest en Ottawa y Wireless Festival en el Reino Unido. Sin embargo, las cosas cambiaron de bien para mal para el rapero de Trap Queen en 2017 después de que se enfrentara a la ley. El 2 de noviembre de 2017 a la 1.20am, Ferry sería arrestado en Brooklyn y acusado de peligro imprudente, manejo en estado de ebriedad, operación sin licencia agravada de un vehículo motorizado, cambios ilegales de carriles y carreras de resistencia. Sería liberado sin derecho a fianza luego de haber aceptado un acuerdo de culpabilidad y se le daría una multa de $500 y 14 horas de asistir a la educación de manejo para discapacitados. On the Gowanus Expressway. En 2018 Ferry continuaría sacando música y tocando en vivo lanzando el EP For My Fans 3 The Final Chapter el día 19 de enero y el mixtape Bruce Wayne que sacaría en junio de 2018. Ferry también participaría en un tour en Canadá con paradas en 18 ciudades como Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto y Halifax por nombrar algunas. Esto para promocionar su mixtape Bruce Wayne. También surgirían informes de que Ferry firmaría con Traiway Entertainment, el sello con el que estaba firmado Tekashi 69. Sin embargo, parece que nunca llegó a un buen término porque su último tema Birthday con Monty se lanzó a través de 300 Entertainment, lo que nos lleva al presente o al año de 2019 en general. Además de la canción Birthday para la cual Ferry lanzaría el video musical y obtendría más de un millón de reproducciones en solo cinco días, también se espera que el hombre saque su segundo álbum King Sue, aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, se esperaba que Ferry empezara una gira europea en abril de 2019 que tuvo que cancelar porque estaba siendo presionado por su sello para terminar el álbum. Ahora estamos a finales de julio y su gira fue reprogramada para finales de septiembre. Así es que creo que es seguro decir que lo más probable es que el álbum salga el próximo mes. O al menos debe estar en la postproducción para que Ferry pueda hacer una gira mientras su equipo arregla los últimos detalles del álbum. Aparte de la música, Ferry también está muy ocupado siendo el padre de siete y se presentó en la temporada número 3 de Love and Hip Hop Hollywood en 2016. Aunque ha habido publicaciones en las redes sociales de algunas de las mamás de los hijos de Ferry que dicen que no es el mejor padre. Ferry le dijo a BET en 2018 Todas las madres de mis hijos han seguido adelante y viven su vida. Me permiten ser un padre para mis hijos. Tengo la suerte de haber sido lo suficientemente inteligente como para invertir mi dinero para que mis hijos tengan dinero cuando me haya ido. Entiendan, no soy rico, sé hacer dinero. Pero, aparte de proveer a sus hijos y a las madres de sus hijos, parece que cuando apareció en Love and Hip Hop Hollywood, Ferry quería ser genuinamente parte de la vida de sus hijos a medida que crecen. Así que creo que es seguro decir que a pesar de que estamos a más de la mitad del año 2019, podría ser una gran temporada de regreso para Ferry. Su última canción Birthday, la cual hizo a principios de junio, en realidad es una canción bastante divertida. Y si lanza su álbum este año como se espera, no se sorprendan si vuelven a escucharlo en la radio. Él fue capaz de hacer un éxito tras otro en el pasado, por lo que no me sorprendería si algunas canciones en el nuevo álbum son un rotundo éxito. Como siempre, ya saben que me encanta saber lo que ustedes piensan, así es que díganme en la parte de los comentarios cuál es su canción o sus canciones favoritas de Ferry Wap. Y antes de irme déjenme decirles cómo se le ocurrió el nombre artístico de Ferry Wap. Bueno, parece que recibió el nombre de Ferry porque es una jerga o un slang que significa hacer dinero, algo en lo que aparentemente es bueno. La segunda parte de su nombre proviene de su inspiración e ídolo Gucci Mane, quien también recibió el nombre de Doo Wap. Juntó ambos apodos y ¡pum! Tenemos Fetty Wap. Fetty Wap, just the name. You know what I mean? That's, I, I'm I'm an artist, but Fetty Wap is just the name. You know, right, right, no, a right. team. Yeah, it's a It's corporation. Yeah. Bueno, aparentemente para él solo es un nombre. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de qué hacen ahora.